A decorar mi porta velas con esta vela que es electrónica al, est al eh, estilo otoñal de la estación. bien, como es así <ríe> no llama mucho la atención, ¿no? para ponerla en mi mesa. así es que estuve pensando cómo decorarlo. bueno, entonces eh, he hecho las hojitas que es del otoño. En cartulina lo he cortado y, como siempre, mis free patterns lo puedes encontrar en mi website. para Por favor, para ir al link, tienes que ir a la cajita de información aquí abajo y está el link para que tú puedas ir al website. Si aún no te has suscrito, pues te invito a suscribirte a mi canal y muchas gracias siempre por estar aquí. Bien, el principal material es una caja de huevos. Esta caja de cartón de huevos tiene una eh, aspereza muy buena, pero voy a, a mostrar. Tiene la aspereza que se requiere para estas para esta hojitas. Vamos a utilizar solamente esta parte de aquí, esta parte de acá no. Entonces vamos a copiar con nuestro lápiz. <coughs> Nuestro lápiz lo vamos a, a dibujar, pero de esta forma pues no puede ir. Entonces vamos a cortar en los bordes un poco para poderlo abrir. Entonces ahora, si ya no podemos abrir esto de aquí, lo vamos a presionar. Como sabes, estas cajas son hechas de papel reciclado. Papel reciclado que lo compré en bien, bien, bien, y es por eso que tiene esta calidad muy buena bien, entonces en la parte de aquí vamos a dibujar mis hojitas mis hojas son de dos modelos, como lo puedes ver son dos modelos, entonces vamos a dibujarlo vamos a hacer muchas de estas hojitas todo dependiendo del tamaño de tu vela y de tu porta vela si no tienes esta caja de huevos que es de, de este material de cartón puedes usar cartulina para las para las hojitas entonces lo cortamos rápidamente <coughs> y las reservamos para pintarlas con los colores acrílicos vamos a, a darle una tonalidad que sea de otoño es el amarillo, el rojo, el naranja pintitas de marrón claro como es el otoño bien, entonces aquí ya como puedes ver tiene una base asperosa quizás aquí lo puedes ver okay. esta base asperosa ya mañana es Halloween se termina la fiesta de Halloween pero yo voy a seguir dando algunas ideas de Halloween he empezado muy tarde para hacer los videos, mil disculpas Entonces ya aquí está lista mis hojitas no de esta parte porque esta parte es lisa del cartón sino de la parte asperosa Entonces vamos a cortar más de estas hojitas y pasamos a picarlas Entonces vamos a usar una bolsa de plástico vamos a cortarles la, las asas Luego le vamos a cortar la parte de, de la costura. Para poderlo utilizar en nuestra mesa. Entonces lo abrimos. Siente un poco problemática la bolsa para abrirla bien entonces ya está bien abierta vamos a abrirla por un costado y entonces la podemos utilizar bien yo ya he cortado bastantes hojitas y ahora le vamos a poner los colores yo he decidido uh, usar lo que son las esponjitas si no tienes las esponjitas puedes usar los pinceles normales aquí tengo lo que es rojo, marrón, amarillo y tengo blanco con escarcha mezclado que le pongo al final bien, entonces para iniciar vamos a tener que ponerlas de esta manera de la, de la parte eh, asperosa de paciencia la parte asperosa le da una especie le va a dar una especie de eh, como si fuese hoja natural porque tiene un poco de doblez no como puedes ver ¿eh? tiene unas especies de, dobla, de doblez bien entonces para iniciar vamos a empezar entonces con el color más eh, oscuro, resaltante que es el marrón <coughs> tengo acá mi color acrílico que eh, oh, está aquí <risa> yo como siempre tengo mis colores acrílicos todos bien eh, en tupper porque es más rápido de poder usarlos bien entonces um, un poquito de agua y vamos a, a limpiar lo que es la mayor parte Bien, entonces vamos a iniciar lo que es solamente tamponearlo En las puntas y un poquito en el tallo En las puntitas y un poquito en el tallo porque en el centro va a ir el color lo que es amarillo y el rojo. Después de esto, dejan ustedes de que seque bien para poder pasar al siguiente paso o el siguiente color. Si tienen ustedes más hojitas, entonces usan más color. Yo he usado solamente esta cantidad de color porque tengo pocas hojitas. Ve, mi vela no es muy grande. Entonces, terminamos aquí. Y acá. Ahora dejamos secar. Y acá también, donde falta bien, limpiamos y dejamos secar bien, ahora que ya está sequita la parte marrón entonces voy a ponerle lo que es el tono amarillo en el centro el exceso y le doy en la parte del centro. Igualmente dejamos secar. las hojas están que se doblan y ese es el efecto que deseo dar casi natural, ¿no? bien dejamos secar ahora le vamos a dar un poco de tono rojo o naranja fuerte yo uso estos latitos cookies muy muy eficaces, porque son rápidos de limpiar y no se maltratan. Bien, vamos a dar entonces en las hojas un poco en en la parte entre el amarillo y el marrón. ¿Ves? Así ver? O acá ¿Sí? Entre el amarillo y el mar Y el lente Y por último será el marrón un poquito más oscuro las hojas del otoño tienen esta tendencia de tener estas tonalidades muy especiales dejamos secar bien, ahora que ya está seco te lo voy a mostrar más de cerca para que puedas verlo en la tonalidad aproximadamente el amarillo, el marrón claro, ahora le vamos a dar un poquito de marrón oscuro en las puntas estoy usando una brochita delgadita es para ribetearlo mejor dicho, delinear la, las puntas las puntas el centro el centro de, las, de la hoja de la unión con la otra y el tallo lo voy a pintar de color verde lo he diluido con un poco de agua para que no sea tan verde verde verde no una especie de como watercolor no ahora te lo enseño Aquí lo puedo hacer y lo dejamos secar ahora lo dejamos secar bien, ahora que ya están un poco secas entonces voy a ponerle glitter dorado para darle un poco de toque alegre ¿no? más que todo en las puntas y en el centro vamos haciéndolo a todas las hojas y luego lo dejamos secar nuevamente para poder iniciar a decorarlo si deseas los colores más fuertes puedes elegirlo eh, digamos yo he tomado estos tonos un poco eh, más de hoja mmm, de hoja de otoño pero seca no bien entonces, seguimos haciendo lo del grite, dejamos secar y vamos a decorar. Bien, ahora que ya están sequitas mis hojitas de otoño, se quieren volar. Bien, entonces vamos a decorar el portabelas. Yo estoy usando, como dije eh, al inicio, eh, una vela de baterías, de pilas. Y voy a usar lo que son las nueces secas. Si no tienes esto de las nueces puedes usar eh, cáscaras de, de fruta seca, de naranja, de limón que también te va a aromatizar toda tu, tu casa. En el caso que no las tengas entonces eh, puedes usar eh, papel brillante eh, cortado en hilachas. esté bien paradita ahora le pongo alrededor soporta la vela, ¿no? para que no se mueva <risas> bien entonces allí, la decoración estoy dando la vuelta para que lo pueda hacer. si deseas puedes llenarlo hasta arriba, ¿no? yo no, deseo solamente hasta esta parte no hasta arriba porque si no se pierde la imagen de la vela para que se mantenga derechita y acá uno más chiquitito vamos a moverlo para que se para que vaya todo bien en todo bien entonces ya que ya está esto, voy a usar lo que son cordones de yute de colores del otoño. Si no tienes esto, usa solamente cordón de yute normal, natural. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es hacer una tira y voy a medirla todo lo que es la circunferencia, empezando desde abajo. Y que aproximadamente va a dar la vuelta en una especie de así que tiene que dar la vuelta. Bien, entonces es hasta aquí que voy a medirlo y voy a hacerlo con el otro color que sería el amarillo. Y lo voy a combinar los tres colores del otoño. Entonces corto igualmente la misma medida. Y ahora el cordón Yute natural. tengo unido un con este unido rápidamente y aquí. y aquí bien entonces ahora que ya tengo ya los tres colores voy a hacerle un nudo al inicio para unirlos Voy a unir los tres colores. quedar así un cordón unido entonces lo inicio claro, este cordón tiene que ser de acuerdo a tu eh, portavelas si no es de esta forma tu portavelas y quizás es de otra forma entonces tienes que eh, ver cómo mm, puedes ponerle el cordoncito ahora si no deseas el color otoñal que es este puedes entonces utilizar los colores dorado plateado o del tono de tu sala mejor dicho el tono de tus sillones y aquí, y aquí. ha enrollado se ha desenrollado <risa> paciencia paciencia y buen humor eh, las manualidades son para esto para hacernos sentir paciencia y buen humor y sonreír porque <risa> no sirve de nada molestarnos bien entonces aquí voy a darle vuelta que se han captado la idea es aquí donde se van a atar las hojas al cordón entonces tengo que ver que vaya bien que haga salió muy corto oh, pero no importa a ver voy a voy a jalarme un poquito más salió muy cortito entonces acá atrás le voy a dar una tintita de lo que es con el la silicona caliente aquí atrás y acá es donde le voy a pegar todas las hojitas. Voy a calentar mi silicona. Oh. Entonces, ahora que ya lo he sujetado, voy a pegarle las hojitas. Mis hojitas de otoño. Aquí, que está más paradita tienen que elegir las que parecen más las hojas eh, cuando las peguen no las acomoden todas de una misma forma eh, porque las hojas tienen que ir casi como si fuesen en movimiento ¿No? tiene que ir casi en movimiento Bien, voy a ponerle más en la parte de aquí abajo por aquí y otra por aquí Así como que hace toda una tela de araña y le falta una por acá Bien, ahora entonces para terminar, estas quedaron. Vamos a ver cómo las decoramos. Entonces para terminar yo le voy a poner rodajas de eh, naranja, una naranja seca, que es de la estación, y un pedazo de canela para que de perfume. Entonces aquí en el nudo yo le voy a poner la canela y la naranja. Ah, mi silicona ha ido muy, muy grande aquí. Voy a ponerle por acá. Esto puede suceder. Estamos en vivo. Esta silicona es terrible. Tienen que tener mucho cuidado con los hilos. Así como me está sucediendo a mí. Eh, bien, terminado el hilo. la naranja y la canelita va pegada en el nudo sujetamos un ratito hasta que se seque rápidamente la silicona la idea tendrá que ser así los colores del otoño las las pintas las hojas le voy dando vuelta para que lo puedan ver y cómo será cuando esté prendida de los colores que son los colores del otoño. Si deseas puedes hacerlo color dorado, color plateado, de acuerdo a tu eh, sala. Yo lo he hecho todo eh, al estilo de otoño. Bien, espero que te haya gustado mi idea, muy fácil, muy rápida y entonces si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos a la próxima.